Esta comisión binacional tiene la tarea de crear tres fondos. Uno de carácter estratégico, otro para planear proyectos de infraestructura en la frontera colombo-venezolana y el último, que se iniciará con un capital compartido de 200 millones de dólares, estará destinado a financiar a los pequeños y microempresarios de ambos países. Es necesario que colombianos y venezolanos sepamos que el intercambio comercial el 2008 batió récord de nuevo. María Luisa, llegamos a 7 eh, mil y largo, 500 millones de dólares. Ese intercambio nosotros estamos obligados a conservarlo, eh, a solidificarlo, y venir a buscar nuevos techos. Yo incluso me atrevo a decir que una meta para el corto plazo, no diría para el 2009, pero 2009-2010 por allí... Para nuestros planificadores, ministros y comisiones, nosotros deberíamos poner como, como meta para el próximo, este, este próximo periodo, 9 y 10, años 9 y 10, llegar a los 10 mil millones de dólares. Y eso es posible. Si planificamos con intensidad y trabajamos como sabemos hacerlo los colombianos y los venezolanos, eso es perfectamente posible. Independientemente de la crisis... Mundial. Ha sido una reunión muy productiva. Lo recibimos con todo el sentimiento de amistad, con toda la solidaridad que tenemos que profundizar en estos días difíciles de la economía y de la sociedad mundial. Hemos hablado de una serie de temas de gran importancia. En el plano político, los presidentes Chávez y Uribe manifestaron que el tema de la postulación continua en cargos de elección popular es posible en modelos de gobierno altamente democráticos. Es un tema de la democracia interna de cada país y no hace parte de la agenda oficial, no va más allá que de los comentarios de ambos para rendirle homenaje a la democracia. Nosotros respetamos profundamente las decisiones democráticas del hermano pueblo de Venezuela. En Venezuela además, en nuestra constitución, está la figura del referéndum revocatorio. Se elige un gobernante. Si resulta malo, si al pueblo no le gusta, el mismo pueblo que lo eligió, a la mitad del periodo puede revocarle mandato. Así que la propuesta es para profundizar la democracia. Pero como ya lo dije... Finalmente y afortunadamente eso lo va a decidir libremente el pueblo venezolano. En este encuentro los jefes de Estado formalizaron los nombres de sus nuevos embajadores. Gustavo Márquez ocupará la sede diplomática de Venezuela en Bogotá y María Luisa Chiape será la representante del gobierno neogranadino en Caracas, con lo que se restituye al más alto nivel las relaciones diplomáticas.